Senador Bernal. Eh, gracias, Presidente. Eh, buen día, Eugenio eh, Presentamos una moción consecuencia de interpelación eh, respecto a la interpelación que presentamos en el pleno anterior, bueno, en el anterior, ¿no? en el pleno que ordinario anterior en el que solicitábamos a la ministra de Asuntos Sociales que empezase a hacer política social y al Gobierno, sobre todo, que priorizase las políticas sociales como eje dado el diagnóstico de situación de emergencia social en la que se encuentra este país. Puesto que mientras el Gobierno del Estado, del Partido Popular, nos ofrece una realidad basada en datos macroeconómicos para justificar la mejora de la economía en el Estado español, los datos microeconómicos o lo que es, podemos entender como la vida cotidiana de las personas de este país, pues nos dan unos datos en los que nos dice que esta, la mayoría social y trabajadora de este país su calidad de vida no ha mejorado paralelamente a lo que ha mejorado la macroeconomía, según comenta el Partido Popular la sumisión del propio Partido Popular a la doctrina económica impuesta por la Troika Europea, el Banco Central Europeo, el FMI, pues supone un recorte en los derechos y libertades de toda la sociedad española. Eh, señorías del Partido Popular, eh, yendo de lo más amplio a lo más concreto, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice literalmente «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado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 Eh, bajando un siguiente escalón, en España nos hemos dotado de una Constitución, la Constitución del, del año 78, una Constitución que ya tiene 40 años. Eh, podríamos hacer, como un diputado navarro que empezó a arrancar hojas de lo que no servía de esta Constitución, yo creo que me quedaría con las tapas a día de hoy, 40 años después de la utilidad de esta herramienta. Esta Constitución ha demostrado que no es la herramienta para solucionar la crisis territorial que hemos vivido en este Estado, sino que lo que ha hecho ha sido agravarla más aún. Y ahí tenemos la prueba de lo que ha pasado después de la aplicación del artículo 155. Pero con el pacto entre PSOE y Partido Popular modificando el artículo 135, lo único que han hecho ustedes también ha sido agravar las condiciones, la calidad de vida de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, esta constitución no es la herramienta para solucionar la cuestión social de este país. 40 años después no se pueden aplicar las mismas doctrinas para una situación social totalmente diferente. Necesitamos un nuevo marco constitucional en el que se blinden los derechos sociales, que no se priorice el pago a la banca en vez de priorizar las políticas sociales, que se haga un nuevo, un nuevo modelo de Estado en el que se reconozca. Nosotros vamos a proponer y siempre vamos a proponer una República Federal y, sobre todo, que nos permita aumentar la democracia en este país y, sobre todo, que podamos elegir democráticamente la jefatura del Estado. Vamos a lo concreto. Los informes, lo que nos dicen los informes de este país. El informe FOESA nos dice que la, que la calidad de vida de este país ha, ha bajado considerablemente. La pobreza económica se ha instalado en esta sociedad. Se va a heredar la pobreza de generación en generación, señorías del Partido Popular. Ustedes han roto el ascensor de la promoción social. Ustedes, eh, España como país sufre y se desangra. Este país se desangra. Y mientras ustedes han estado peleando por la unidad de este Estado, pues se han olvidado de que además de la unidad del Estado que es el continente, dentro hay un contenido que son personas y que esas personas pues son españoles también y que hay un 28% de españoles que están en riesgo de exclusión social, mientras la tasa de exclusión social en la Unión Europea es de un 23%. Hay 400.000 españoles y españolas, personas españolas que son muy españolas, como ustedes lo considerarían que han dejado de buscar empleo porque ya han perdido la esperanza de poder encontrarlo. Hay 6 millones de personas españolas que, aunque trabajen o, o, o que tienen ingresos mínimos de, por debajo del salario mínimo interprofesional. Y hay cinco millones de personas españolas que sufren la pobreza energética, mientras las grandes multinacionales, el IBEX 35, se siguen enriqueciendo y ganando grandes fortunas todos los años. Ustedes, señorías del Partido Popular... Están terminando, llevado... señoría. Sí, termino, señor presidente. Espero que sea usted igual de amable conmigo que como lo fue ayer con el jefe de Estado de, de Israel al recibirlo aquí. Eh, les decía, señorías del Partido Popular, ustedes han retrocedido este país. Termine, a la señoría. Decía que ustedes han llevado a este país a una involución, nos han llevado hasta el principio del siglo XX, hacia el año 1900. Continuaremos luego, después de, de la exposición, para hablar sobre este tema. Gracias.